¿Quiénes son ustedes? Joto, igual que tú. <risa> ¡Cállate! <risa> Mi nombre es Josh. Tú no eres competencia para. Soy desde ¿Ves quién vive? ¡Este fierrote. ¡Nada al viajar, mierda! ¡Siéntate! ¡Estoy sentado en. ¡Muéstrame la... ¡Ah, me estoy cagando ahorita! Ah, esto es una. ¡Poronga! No, muy bueno, eh. ¿Tú eres Lucy? La que dice Lucy? Dame tu mano. Ni verga. Dame yo Dame. Ah, cómo chingas que no, cabrón. Dame el pinche dinero y te la compro. Shut up and take my money. ¡Surprise, motherfucker! ¡Tenías un pito! ¡Ahhh! Todos ellos necesitan un cuntones garblaticos ¿Por Porque nadie va a conseguirlos? ¿Qué te importa? ¡COME TODA! No es tan simple... No es como ir de compras a botella a obra que me estés sin intereses! Chingado a su madre. Apúrate, pendejo. No mames, doctor. Hay algo en mi interior que sabe que soy más. Pendejo.